nosotros comprendemos de que en estos momentos no se le puede cargar más a, a la clase trabajadora eh, ya con la pandemia es suficiente, yo considero que y el sector comercio en sentido general considera de que el gobierno debe de en vez de cargar a, a, a los trabajadores y a la clase media y a la clase baja debe de cargar a, los, a, los, eh, a las instancias que fueron más favorecidas durante la pandemia como son el sistema financiero. Nosotros sabemos que el sistema financiero durante la pandemia fue el único sector que creció por encima de lo establecido. Sabemos de que hubo un consumo extraordinario en tarjeta de crédito y tomamos en cuenta también el beneficio que han tenido todos los bancos comerciales y todas las instituciones financieras. Todo tipo de impuestos que va a agravar a los más pobres, a los que más consumen, es desagradable. Eso no es importante para la población. Lo que quisiéramos pedirle al gobierno que tenga moderación en cuanto a eso, porque casi siempre aquí no paga impuestos el que debe pagar impuestos, sino los más infelices que venimos saliendo perjudicados porque los impuestos nos caen encima.